Únicos días en Granada, la feria de los productos de la televisión, la pistola para pintar, el espero para quitar los rayones de los carros, hornos, tostadores, fajas, bodies, productos adelgazantes, sartenes para cocinar sin aceite, únicos días en el almacén ya Cientos de artículos en oferta y promoción, hogar, salud, belleza, tecnología y decoración. De 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días en jornada continua. En el almacén Jet. Descuentos, ofertas, precios especiales. La feria de los productos de la televisión. Únicos días en Granada. Allí nos vemos.